Es la Met Gala, un evento paquetísimo que se hace todos los años desde el año 95 en la ciudad de Nueva York. En donde, en el Museo de Arte Metropolitano, abreviado es el Met, por eso se llama así. Es una gala donde asisten famosos que únicamente tienen invitación para ir, invitación que tienen que pagar obviamente. En cuya idea partió de la editora de jefe de la revista Vogue, que es Ana Winter. Ella en el año 95 dijo, tenemos que hacer una gala benéfica justamente para juntar fondos y financiar el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte y desde ese entonces se hace. ¿Cuánto sale la entrada ¿Cuánto? si es que te llega la invitación? 50 mil dólares. Ah, tranquilo. Pero muchos famosos optan por comprar una mesa. Mm -hmm. Ok, quiero comprar una mesa para estar con mis amigos, para estar con mis amigos celebridades, que también ah. van a tener el dinero. es el dinero que se anda manejando esto? por estos momentos en la Met Gala. <ríe> sí, el, el, la recaudación llega a, a números de ocho cifras incluso. Y sí, imagínate, es Está muchísimo bueno. dinero. Son, Nuestra invitación no, no llegó, no se llegó, demoró en el correo, se, que Se que no pasó. La paloma mensajera <ríe> no que venía desde Nueva York vino, vino demorada. <ríe> Menos mal porque no vamos a tener para, para pagar esa <ríe> no, entrada. No, no, no, no, Son alrededor de 600 invitados lo que asisten. Y lo que sucede en este evento no se sabe qué es, porque Puertas para Adentro... Y con celular. Entonces tiene como cierto algo de misterio la medgala que no se sabe lo que sucede. Lo que único que se ve es la alfombra roja donde desfilan todas las celebridades de acuerdo a la temática correspondiente y el código de vestimenta que figura en la invitación ese año. Este, en este año la ocasión era homenajear al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, quien fue muy, por mucho tiempo el, el jefe, podríamos decir, quien llevó las riendas de la marca Chanel. Uh -huh. Incluso también tuvo su marca. Quisieron rendir homenaje a su estilo, a sus diseños, a su idiosincrasia y demás Así que hemos elegido ocho famosos porque son miles, no podíamos poner todos Para ver qué se pusieron y opinar desde el desconocimiento Opinar de onda, si nos gusta o no, qué se puso En este caso, Nicole Kidman, la vamos a ver Este es un diseño de Chanel, puntualmente Que ella ya había usado en el año 2004 Hizo una publicidad para el perfume Chanel número 5 Ahí puse algunas. De hace algunos años atr atrás, esta actriz australiana, bellísima, luciendo ese mismo vestido y desfilando allí, es la alfombra roja entre comillas, porque no era de color rojo, <ríe> junto a su marido, el cantante, el cantante de música country, eh, Keith Urban. Me encanta, que es muy ido su Nicolás. Bueno, es un vestido en rosa pálido, como con plumas, ¿no? Uh -huh. Con una cola bien extensa. Eh, el cabello bastante sencillo, un recogido, una media. bastante tranqui, bueno, yo, a mí me encantó. ¿Te que... llamó bonito ¿no? Positiva? A mí me encantó este vestido, me parece que está divino, eh, el peinado por ahí medio chombi. <risa> como, como que se lo podría arreglar un poquito más. Sí, como muy muy sencillo. Como que se lo hizo ella, como que no fue a la pelu. Claro, se vistió rapidito. Claro, viste, <risa> dijo no, se no demasiado pasión vestido, dijo no tengo tipo de pelea pelu, bueno, me así más con este lazo negro que tengo acá. Pero bueno, esa están preciosas preciosa el tono del vestido con su tono de piel sí. se ve muy armónico todo el diseño, esa cola de marabú me encantó, le mandamos un manito positivo Hermoso. está bueno reciclar la ropa, darle un segundo Re. uso viste que a veces las celebridades se ponen un vestido y no lo tocan nunca más uh -huh. y es como, está bueno buscarle esa beta más ecológica si se quiere, sí me lo puse me lo vuelvo a poner, pues bueno, no pasa nada. a continuación vamos a presentar a una de las anfitrionas del evento, porque claro eligen celebridades puntuales, tal fue el caso de ella, dualipa para que se. La noche. En este caso, Dua Lipa también se puso un vestido que ya había sido usado. ¿Y sabes qué? Es un vestido de novia. Ah, de novia. Diseñado ah. por Karl Lagerfeld, que era el homenajeado de la noche. Es un vestido de novia que se puso Dua Lipa. Lo vamos a mostrar a continuación. Que no parece un vestido de novia, sobre todo por el género. Una tela quizás muy pesada. Es para un casamiento en invierno, te diría. Porque la novia en ese caso se muere de calor. A ver, la tenemos a Dua Lipa para mostrar en imágenes qué se puso. Ahí está, Dua Lipa. Sí. De duda Lipa voy a decir lo mismo No tuvo tiempo de ir a la pelo. Hizo las onditas en la casa, rápido, onditas al agua Con la planchita, viste, ahí tú Vuelta y vuelta <risa> y a eh, El vestido precioso A ella le queda espectacular Pero bueno, poca onda en el pelo Se podría haber hecho quizás un recogido, una media cola uh -huh. eh, No sé Como que yo no iría a mi casamiento así con el pelo suelto No, no le pondría un poquito más de Está bien que no es su casamiento, es la mergala, pero bueno esa, esa data no te la tengo, de la marca, todo. Debe ser millones. El vestido Chanel, diseñado por Karl Lagerfeld. Me encanta. Le damos manito más que sí, positiva. Sí, positiva. Ya fue lo del peinado. Está preciosa el vestido, le queda muy lindo. Parece que hubiese sido hecho para ella, ¿no? Sí. Aparte mantiene muy bien la estética justamente de Chanel blanco y negro, que es una combinación muy recurrente. Bueno, hasta ahora venimos muy correctos, ¿no? Venimos demasiado bien. Venimos... Pero ahora derrapa todo. Vamos. Ella le quiso eso. hacer honor, no a solamente a su nombre artístico, Douya Kass, sí. la palabra significa gato, sino que también quiso homenajear aquí, bueno, sigue viva, la mascota de Karl Lagerfeld, que es Chupet, su gatita, que de hecho es su heredera. Uh -huh. Él deja testamento para que todo lo herede su gata. Tiene jet privado, o sea, es re picante. No necesita dueño. Es, es re picante. para el, perla, no, no para buscando, el segmento de perla. No anda buscando dueño, Chupet. Eh, y ella quiso rendirle homenaje Te vamos a mostrar a Doja Cat Lo que se puso en honor A la gata de Karl Lagerfeld No solo con este Con este vestido con orejitas Sino que si prestas atención a su cara Le han hecho un maquillaje sí. Con como Con prótesis Con prótesis Esa es la palabra tal cual Como hacen en la película claro. ¿no? Para que ella tenga este rostro como de felino Guau wow. Cola, con brillos, un color plateado. Por más de que es un montón, a mí me gustó. Me parece que está bien logrado. Si hubiera sido un maquillaje así como retrucho, te digo, no. Bueno. Claro, parece que pues, no se lo haga. Parece que no se lo haga, pero yo la banco, me gusta. Yo también, le doy manito positiva. Me gusta no. el vestido, me gusta cómo le queda el diseño. Y además, generalmente, la Met Gala es moda conceptual. Gusta representar Ay. algo, no necesariamente tiene que ser algo que diga qué bonito me lo pondría para un casamiento. Tal cual. A Pela, sin duda, a Carla Lagerfeld y a Chupet. a su querida más. Es preciosa. Búsquenla, tiene Instagram verificado, todo Chupet oficial. ¿Quién pudiera ser ese? <risa> vale. A continuación presentamos otro look polémico que es de un personaje muy querido hoy por hoy en redes sociales que es nada más y nada menos que Pedro Pascal, el actor chileno, nacionalizado luego estadounidense, que es quien protagoniza la serie The Last of Us. De las más comentadas en este último tiempo. Es una serie de HBO que se animó... <risa> Está bien que allá en Nueva York que están de primavera Pero bueno, eligió el color rojo Tapadito Con camisa bien. roja haciendo juego Y luego bermudingi Para que se vean esas rodillas sexy Para mí es que lavó el pantalón y se la encogió. Dice, la buena agua caliente Puede y ser, y puede ser Recortó los pantalones viejos Viste claro. que cuando el pin claro. ya no da para más Lo haces bermuda Claro, viste ha marcado arriba. mucho la rodillera Y dijo, vamos a cortarlo bueno, te digo, Más polémico que sea. Es que hay que saber llevar esos looks. Hay que tener mucha actitud. Hay que tener mucha personalidad. Y él sin dudas la tiene. pues es un tipo que se va matando de risa todo el tiempo. Es como que, sí, está en la Met Gala, el evento más chichuma del mundo, y el luego se mata de risa. ¿eh? No le importa nada, bromea, va muy relajado. Eh, yo ya tengo mi puntaje, no me gusta la bermuda. ¿No te gusta? Yo le no. manito positiva, Pascal. A, A él sí, re positiva. No lo la loca que es no sé, rupturista en cierto punto y busca que se hable de que en definitiva debe ser y tiene actitud para llevarlo es Calcari. algo que obviamente no elegiría pero me parece que, que lo sabe llevar lo lució bien, lo lució es bien ese, le damos ese. manito positiva a continuación nos quedamos con los varones nos venimos para Latinoamérica para el mundo de la música porque no solo van del cine y todo ese palo de artistas también van deportistas estuvo Roger Federer pero bueno vamos al ámbito de la música porque ahí estuvo Bad Bunny Baby oh. en la pasarela mira frente es un traje blanco con saco corbata, pero de espalda tiene toda una abertura con una pequeñísima cadena y además como este yal, si se quiere, de rosas blancas y con muchísimos asistentes que le iban ayudando a subir la escalera. Me gusta porque de espalda parece un corte muy femenino el, sí, el vestido, el del traje. Y está bueno que se animen a esas sí, cosas los varones. Eh, quiero el mismo para Martín Ferra, Ferra, Clarita. Ahí dale. Bueno. Re. <risa> eh, toda la... Le voy a poner un sino, mi voto va a ser un sino, porque ¿En me encanta, pero es, se ve re incómodo. A mí me parece que a la hora de ir a un evento donde vas a tener que estar tantas horas, todo, está bien que se deba haber sacado este Yal para estar adentro. Pues Super solo bonito. para la alfombra, viste, para el desfile. Pero qué incómodo tener 10 personas atrás que te vayan acomodando el vestido. No, oh, Yo le doy marido por su el Sí, me parece como re, re Me encanta que los hombres apuesten a esta moda un poco más osada. Poco, poco habitual. ¿Quieres hombres osados? Sí, quiero hombres osados. Hombres osados, suena raro. <risa> sex, listo. No hace falta que diga nada más porque dijimos hombre osado y está él. A ver. Este es un artista eh, que para los que no lo conocen, estuvo hace poquito aquí en Argentina cerrando una de las noches del Lollapalooza. Mm -hmm. Fue uno de los artistas que encabezó la grilla. Y él se puso todos los brillos. Mezcló lo que hizo Doug Jackat vistiéndose de gato con lo osado de Bad Bunny y ¡fum! ¡En la licuadora! ¡Yes! Sal pero... En la alfombra roja, eh, sí chicos, no se puso pantalones. Este es Lil Nas X. Eh, bueno. Claro que todo ese boy painting. ¿Qué decir, claro, qué laburazo Eso te iba a decir. Vamos laburo? a destacar el laburazo que es hacer esta obra de arte, la cantidad de horas que debe haber estado ahí sopleteándolo con pintura plateada y con brillos, eh, pero es un montón. Ir en nalga No, para hacer algo así. Es como mucho. Es como muchísimo. Muncher con el poto si al aire. <risas> Qué frío para estar en poto Me, me parece. <risas> Yo creo no que sé, ha logrado su cometido, ¿no? De que todos hablen sin duda. Claro. Es el objetivo, pero sí. creo que el más osado me parece hasta ahora. El más. Pero que los tacos también muy altos. estado mucho tiempo ¿Cómo te tacos? sentás, por ejemplo? dejas todo plateado. Vas dejando glitter por todos lados. Claro, dejando una estela. Tal cual, es por cierto tiempo, sí. con la transpiración, con el roce. Eh, no, y para llegar ahí se tomó el 611, complicado. Me parece que para otra ocasión está bueno. Para una avenida, para todos sí. Pero no para la Met No, no, un poquito Como más un montón, de no para ¿no? la Met sí. sí, tiene un poco más de glamour, cubrió un poquito más. La no. que te presentamos a continuación es una actriz de la que está hablando el mundo entero, todos esperando el estreno de esta película. Será Barbie, que ¿Ah, me da sí? vida el personaje principal, es ella, que es Margot. Pero no, no bueno. me parezco, ojalá me pareciera a esta flor de mujer que vamos a presentar a continuación. Que ella, claro, al estar firmada por la marca Chanel, o sea, Chanel le paga básicamente para que ella sea una de sus caras, estaba vistiendo un vestido de Chanel de alta costura del año 93. ¿Qué te parece, Margot Robbie? Bellísima, ¿no? Súper distinguida se ve. Muy correcta. Eso te iba a decir, como muy tranquila para una Met Gala. No se la jugó. No. como que mucha ganas de venir, me pongo este vestido que me presta la marca. Ya, fue con la eh, fue a la pelu, fue, porque bueno, ese brushing solo no se hace. <risa> <risa> me gusta esa transparencia, como esa pequeña capita que tiene el vestido, me parece muy, muy lindo, ella muy correcta. Por más de que no se la jugó, yo le pongo... ¿Manito mira. positiva? Sí, mejor no, no jugársela al otro. ¿No te jugó? No. No te gustó, perdón. Quiero algo más osado, es la Met Gala. tenés al otro ahí en Pompi. Y bueno, no, no, no, pero... Ella la vio como la veo claro, como para los Oscars, los Oscar. claro, otro tipo de ceremonias, pero la habla es más circo. Es verdad es verdad que es más circo, pero, pero a mí me gustó. Un poquito más. Y para el final, dejé sí. al más osado de la noche, eh, que, que no es Lil Nas X, no es ese tipo de osado. Tiene uh -huh. una persona que se tomó muy en serio el tributo, el homenaje a Karl Lagerfeld y a su gata, Chupette. Ahí lo tenemos, a Jared Leto, que directamente fue la mascota del evento. Fue vestido como si estuviera, viste, en esos partidos de báfrica. Pero literalmente está igual a, a Chupet. ¿Por dónde habrá pasado? ¿Por casa de disfraces ahí? Claro. en calle Cobos? <risa> <risa> ¿Viste que tienen? El de Winnie Pooh, el de Poe po Patrol sí. y después el de la gata Chupet. No bueno. Ahí está. Él tiraba a y nadie sabía quién era hasta ese momento. Porque no se había sacado la máscara. Mirá, está Litso con su vestido hermoso de perlas matándose de risa diciendo ¿Quién es este que cayó vestido es? de gato? Bueno, resulta que era Yaren Neto. Ahí se abraza con Annie Haraway, también una de las más bonitas de la noche. Pero los ojos, todos maquillados. Sí, sí. Es que después se puso otra ropa. No es que estuvo toda la noche con esto, porque mamita, no, qué calor. No, una compensación. Sí, neva. sí, mira, está, está, está <risa> transpirado. Acérquenle una toalla. deshidratado. Claro, después ir. sí, se puso una capa negra, rene, Pero esta fue su aparición. Cuando se bajan de la limusina, viste que todos claro. caen en autos así, repaquetes. Todo lujoso, pero. Todo. Sí, y él era el, <risa> el homenaje en vivo. Me encanta. No, toda la onda. Bueno, Dale, ahí, sí, le ponemos le que, de pie, porque se divirtió. Manito más que positiva. Siempre, para mí, que siempre rompe. Sí, sí. Siempre el que más convence el look, más cierra, más entiende el concepto de cada edición. Me encanta, sin Me duda, encanta. manito positiva. para sí, Muy copado, siempre se anima. Bueno, ahí hemos hecho un pequeño repaso encantó, de Clary. la cantidad de...